Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder. Esta vez nuestros amiguitos de Gai nos traen a Dominación Mar de Aral. Es la primera vez que subo este escenario aquí al canal. Ya he jugado bastantes partidas y es un escenario que me gusta bastante. Vamos a empezar con un BR de 5.7 en esta semanita en el que estamos en los eventos realistas justo en ese BR. Venga, vamos a salir, venga, ahora. Venga, arrancate, 34-85, vamos, br 5.7, tarquecitos rusos, y el mar de Arale a ver qué nos depara. Venga, bueno, bonito, corre. En segunda, como digo yo, venga, voy acelerando. Muchos barquitos. Este escenario... Personalmente, quizás me guste más la zona A o la zona B, o sobre todo las zonas exteriores. La zona, pues, estás es más pegado a. Venga, ¿a dónde voy? Ah, si es... ah, ahí que tenemos tanque ligero, ahí, a la derecha. Venga, disparo. A ver qué vemos por ahí. Nada. los 50 de esa marca, posiblemente 225 por cuadrante venga, así le me quedo corto no será que no llegue venga, avanzando poco a poco estamos acercándonos a, a al loro venga, vamos a aprovechar para camuflarnos, aquí estas casitas tan bonitas, o ¿Eh? una marquita por allí, ¿qué es eso? caza carros venga, rápido a ver, a ver, a ver Oh. Venga, que hemos tomado C. Estupendo. Chachi piruli. No veo nada ahí. Solo se ve humo. A ver qué hay ahí. Cadáver. Sí, pero si están tomando significa que hay alguien pisando ahí. Venga. Eso ha explotado. Venga, dos marcas más. Por aquí. Por allí. Venga, tanque pesado cerca de ahí. Está esa marca. Tanque medio. Hay dos. Dos. Venga de aquí muy expuesto como avancen, justo por ese lateral me pueden freír bueno, ah, no la han tomado nadie se ve que habrán caído estupendo Así ah, que ahí se ve que no la, no la ha podido pisar mi compañero se está marcando están disparando y mucho humo yo ahí, pero ahí no sé sí, si sí queda alguien ¿Eh? tanque pesado ¿dónde? por ahí por mi lado izquierdo, venga por aquí por aquí, vamos a ver ahí, ay, ahí ay. Ay, se mueve un colega, ah, ¿qué es eso? a ver, a ver, a ver ¿quién es? ¿quién es? ¡Tiger! venga, toma pacto, venga, ¿me habrá visto? pues sí posiblemente venga, vamos Venga, dale el lateral, a ver si puede ser. Venga. Ahí. A mí que te he visto pasar. Ese Tiger. Ahí sigue ahí. Venga, me vuelve a disparar. Claro, esta casa no es. Vamos, tiene el blindaje de una casa de campaña. Venga, vamos a por él. Rápido, grita de en medio. Vamos, vamos. Venga. Ah, ¿le han disparado. Venga, otra vez. O le zumban. Venga, toma. Hoy no tiene muy claro el tema de distancia, venga, vamos a flanquearlo por aquí, por ahí eh, quieto parado, eh, estos arquitos son una maravilla venga, vamos a ver, ahí por aquí, por aquí, ahí está, destruido de acuerdo con la inteligencia esto es lo bueno que tiene este edificio venga, tardazo hacia la zona venga, otro colega vamos a ver ese oh, disparo, ni idea hombre, si tenemos aquí un visitante ¿Quién es? ¿Quién es tanque pesado? ¿No? ¿O tanque medio? No lo he visto bien Parece medio Bueno, ahí está la oruga Por suerte no me ha visto No sé cómo no me ha oído Está ahí Bueno, ese colega, ese tanque ligero Va danzando por allí Venga, vamos despacio, a ver si no nos ha visto Venga, por él Me da igual que me fría Vamos a centrarnos en este enemigo. Venga, ese Tiger. Venga, el tío se ha asomado. A ver quién es. Venga, rapidito, por si nos fríen. A ver, a ver, a ver. Hombre, un parte. Hola. Venga, destruido. No te iba a dar tiempo a más. Me sabe un poco mal mi pitorreado. Pero Estos son fuego, Estos son jugadores. Venga, vamos a girarnos ahí, ahí está un compañero Tanque pesado Tomando, capturando A, venga Vamos a intentar Llevarnos un cachito que Hemos estado aquí Dando el callo, mi T-34 85 ha aguantado muy bien a ese Tiger, esos dos impactos Venga, vamos A mí me ha favorecido el estar tapado Por la casa, el tío me ha visto claro. Sabía que estaba ahí. Venga, ¿ese quién es? Un IS2. ¿No? Sí. Venga. No sé si se tío. Hace un rato ese tanque ligero cayó. Ese M41. Venga, vamos. Bomba. ¡Ah! Bueno, mi compañero ha caído. Venga, tomaré a por ti. Venga, vamos, rapidito. En cuanto la tomemos, nos largamos. Sigo sin fiarme un pelo del colega que rondaba por ahí Venga, ahí está Capturando a Venga, hacia el respawn Venga, una marca por ahí delante ¿Quién es? Venga, a por ese, tío Vamos Vamos a por ese Venga, se perdió ese al río ah, ¿Qué es eso? Ese no era A ver, a ver, a ver Ahí está, ese se movía, se movía, un tiger venga ya tío, desde ahí me has destrozado y el otro a... a... venga, lo han matado y el otro a... a... joder, ahí a 15 metros, venga su 122 p y el otro me da dos impactos y no es capaz de destrozarme venga, cazacarros premium, 122p me gusta mucho este cazacarros ...no tiene el pobrecillo ametralladora... ...pero aquí en este berro en el que nos movemos 5-7... ...tienes una penetración de más de 200 milímetros... ...muy buena... ...venga, avioncitos, ahí... ...los avioncitos... ...siempre me llevan frito... ...venga, avanza, vamos, rapidito. ...en segunda... ...es que si le metes tercera se queda sin fuerzas... ...en segunda, tira rápido y con fuerza... ...prefiero ir constante... Venga, a ver, a ver, a ver. Venga ya. ¿Esto de dónde viene? M36. Ah, ese estaba justo ahí. Ahí, había salido a comprar tabaco y me vio. Venga, en la esquina, ahí por el lateral. Perfecto. Desastre. Venga, cambiamos de salida, de sitio de salida. Vamos a salir con la latita de anchoas. Aquí el amigo PT76. Venga, me queda un pelín... Todavía con este tanquecito ligero para tenerlo totalmente fuleado. Venga, se la están tomando. Esta partida va muy bien. Está casi ganada. Vamos. hay un antiaéreo zsu 37 en esta partida la estamos ganando y las tres zonas son nuestras conquistando C venga, avioncito venga, ahí está ese es tu trabajo tírale venga, vamos, rapidito eh, venga, corre abajo, venga, la vidilla, vamos, dale caña ¡Yu! ¡Oh! cómo me han visto a lo justo, que cerca pasó cerquita, cerquita venga, corre oh, si me da, me revienta este dispara, el T-44 venga, ah, qué es esto, ah, avioncito venga a la mierda P-47 con los avioncitos, siempre lo digo los avioncitos bueno madre mía que llevamos venga, ISU 122S venga, hoy no me va a dar no me va a dar los leones para el taller venga, esto está casi ganado pero venga, por favor venga, ahí, venga, venga vamos venga gallin Siempre igual. En la Venga, vamos, corre. Esto está casi ganando. No me va a dar tiempo ni a pestaña. Lo mismo me acerco demasiado y me matan otra vez. Pero ese PT-76, como me ha pillado? Siempre los dichosos aviones. Venga, no se ve nada por ahí. Venga, otro avión por ahí dando la vara. Venga, termina ya. Misión cumplida. Tres muertes, una zona capturada, dos objetivos terrestres destruidos. Demasiada destrucción. Demasiado. Me vas a dedicar a esta partida. Para reparar. A ver si lo que obtengamos me da para. Reparar. Venga, vamos a ver. Sexto en el equipo, como hemos dicho. 12.224, sí. Me va a dar para reparar, pero ha sido un desastre. Venga, investigando el. 2s3m y completado el pr36 listo y fuleando todo lo demás perfecto bueno pues nada esto ha sido todo en el mar de oral espero que os haya gustado la partida una pena tanta muerte tanta destrucción acordaros abajo en la caja de descripción tenéis enlace discord escuadrón ibis para los que queráis entrar en el escuadrón os animo y os dejo también en la caja de los comentarios, enlace, canal, Twitch, nuestro amigo Draconianus. Esto ha sido todo en Mar de Araal y como digo siempre, nos vemos en un próximo. Chao.